Bienvenidos al canal de Valeria Noveroli. Esperamos que este contenido sea de mucha ayuda para ti. Suscríbete. En el universo, todo está en constante movimiento. Desde lo que llamamos espíritu hasta la más grosera manifestación de la materia. Desde el átomo y la molécula hasta los astros y los universos. Todo está en vibración y todo cuanto existe es regido por ella. Este es el principio de la vibración. Si existe un Dios creador o como tú decidas llamarlo, su existencia natural vendría a ser la vibración. Es así que entenderíamos cómo Él habita en toda la existencia y en todo ser vivo. Siete señales para identificar a una persona de alta vibración. Conecta fácilmente con los niños. Los niños son seres que recién llegaron a este mundo, a esta realidad de tercera dimensión. Por lo tanto, aún conservan un poco de su pureza de alma. Es esto que les permite a todos ellos poder percibir personas con una vibración alta. Ya sea que pueden ver su aura positiva o simplemente de sentir la buena vibración de estas personas. Lo mismo puede ocurrir con personas que poseen una baja vibración. Puede que al estar cerca de ellas muestren cualquier tipo de incomodidad e incluso lleguen a llorar. Así que si a ti te pasa esta situación en la que los niños y bebés se te acercan y se sienten cómodos a tu lado o con tu presencia, puedes estar seguro de que estás vibrando alto. Ellos no se equivocan. Así que presta mucha atención a esto, ya que te pueden alertar y te sorprenderá el tipo de vibración que tiene algún conocido tuyo. Destaca las virtudes de los demás. Una de las características de las personas que tienen una alta vibración es que logran ver las virtudes de los demás con facilidad y además las aprecian y consecuentemente las destacan. Curiosamente, son de las personas alegres a las que les rodea un aura buena de quienes quizá alguna vez vino un cumplido hacia ti sobre una virtud que poses. Es casi imposible escuchar a alguna persona gruñona o negativa dar cumplidos esta es la lógica en que nos basamos pues las personas de baja vibración no son capaces de reconocer una virtud en su prójimo pues la envidia nubla sus ojos Si eres de los que destacan las virtudes de las personas ya sabes que tienes otro punto a tu favor para descubrir si eres una persona con una vibración alta Pero eso sí Cuida de no repetirlas constantemente una o dos veces, está bien. Pero si lo hace seguido, la mente ya es incómodo para la otra persona y para los demás a tu alrededor. Tienen un buen control de sus emociones. Cuando una persona tiene un buen control sobre sus emociones, denota una buena salud mental comparada al resto. Esto hace que una persona serena, que no actúa por medio de sus impulsos, personas que se encuentran en una alta vibración, tienen control sobre sus emociones, sobre todo con la ira. Contrario a esto, las personas de baja vibración son presas de sus emociones y cuando dejas que la ira tome control de ti, puedes cometer todo tipo de acciones negativas. Así que es lógico pensar que una alta vibración Corresponde a un buen control de las emociones. Si tus emociones no te invaden y son controladas, ya es otro punto a tu favor. Es señal de que vibran en alto y que tu salud psicológica marcha bien. No te sientas mal si tus emociones a veces te invaden. Puede pasar, pero está en ti practicar y poder controlarlas poco a poco. Está de más decir que te cuides de personas que no tienen control de sus emociones. Constantemente rodéate de gente que vibra en alto. Los animales se les acercan fácilmente, al igual que los niños. Los animales son seres dotados de capacidades que pocos seres humanos conservan hasta la edad adulta. Los animales, como los perros y gatos, pueden saber si una persona es negativa o positiva. Por ejemplo, el perro puede detectar con el olfato si una persona tiene malas intenciones con su dueño. La química y la vibración de las personas están correlacionadas. Supuestamente a esto, los animales se acercan con una asombrosa facilidad a personas que se encuentran en una vibración alta. Los animales no se le acercan a cualquier persona, y eso lo sabemos, ya que difícilmente tenemos la oportunidad de ver algo así. Son seres muy cuidadosos y a la defensiva. Si eres de las personas a las que los animales se les acercan con facilidad, podemos decir que vibras en alto y eres un ser de una aura positiva, no solo para ellos, sino también para las personas. Difícilmente se enferman. Tenemos que entender de una vez por todas que toda enfermedad parte de un mal equilibrio de los chakras, de una persona. Consecuente a esto, tu aura se va debilitando, energéticamente, hasta que la persona llegue a sentir los primeros síntomas de la enfermedad correlacionada con los chakras, que están desequilibrados. Los chakras y auras reflejan tu vibración y parten de esta. Si vibras bajo, te enfermas. Si vibras alto, calibras tus chakras y fortaleces tu aura. Y no habrá enfermedad alguna que profane tu templo sagrado, que es tu cuerpo. Así funciona todo en el universo. La vibración es la que rige el todo. En pensamientos y emociones positivas, así lograrás elevar tu vibración lo suficiente para curarte de enfermedades. La curación espontánea es un ejemplo de esto que te estoy hablando. Enfermos desahuciados que logran curarse en corto tiempo. Hay ejemplos de esto en toda internet. Si logras reprogramar tu mente y te centras en el lado positivo de la vida, lograrás sintonizar frecuencias cada vez más elevadas. Inténtalo y verás. Personas desconocidas les cuentan sus problemas. Las personas, incluyéndonos, no suelen contar sus problemas a cualquier persona. Se les hace difícil encontrar a la persona correcta. Para desahogar algo tan privado, incluso hay personas que nunca lo hacen. Curiosamente existen escasas personas a las que sin conocerlas llegamos a sentir una confianza y bienestar indescriptible. Y es con esa persona que logramos poder soltar nuestros problemas y frustraciones. Estas personas son buenos oyentes y aconsejadores. Lo más reconfortante es que sentimos que ellos entienden los problemas de la otra persona. Definitivamente este tipo de seres están vibrando en una frecuencia más elevada que el resto. La gente suele contarte sus problemas. Si tus conocidos y gente que apenas conoces se sienten en confianza contigo, tienes que aceptar que estás vibrando en frecuencias más altas. Ayuda a quien te lo pida y dale el mejor de tus consejos. Tienes un bonito servicio que realizar por la humanidad. Tienen un círculo de amistades muy selecto, Vibrar en frecuencias más altas hace que una persona no encaje en la sociedad de hoy en día. Una sociedad gobernada por psicópatas, una sociedad que suprime la bondad y exalta lo superficial. Por lo tanto, no hará amigos con facilidad, será muy selectivo al momento de hacerlo. Pues la ley de la vibración determina que tiene que haber compatibilidad de frecuencias vibratorias. Esto hace que una persona de alta vibración sea compatible con otro similar a él o ella. En el polo opuesto, las personas con una vibración baja suelen hacer amigos fácilmente y de mala calidad. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice el refrán. Tienes muchos amigos. La palabra amigo es una palabra muy fuerte. No a cualquiera puedes llamarle amigo realmente. Puedes llamarlos conocidos, pero el amigo es una persona con un vínculo que tocará tu alma para siempre. Cuida de quien llamas amigo. Revisa tu círculo y te darás cuenta que de lo que quizá solo uno es quien merece verdaderamente ser llamado amigo. La vibración Puede variar en diferentes grados y frecuencias. Sería algo parecido a las emisoras de radio. Vibrar en una frecuencia determinada te permite una serie de correspondencias en el plano de tu realidad. Es decir, te encontrarás con personas y en situaciones que están vibrando en frecuencias como la tuya y pasarán de largo por tu vida las que están en otra emisora. Las vibraciones lentas son las de baja frecuencia, son densas y dan pie a la crítica, al enfado o a la cólera. En cambio, las de alta frecuencia son ligeras y llenan a las personas de alegría, serenidad y fortaleza interior. Son aquellas personas que podríamos llamarles que son un faro de luz.